de esa gente que ha hecho ese análisis así porque Luis Abinader parece que lo están asesorando gente extranjero especialista porque él ha dado incluso el periódico déjenme decirle esto a propósito de lo que usted está diciendo el periódico, los periódicos no son muy dados y menos con opositores en su línea editorial tiene atención a esto en su línea editorial los periódicos no son dados así abiertamente a decir y a favorecer y a reconocer un político de manera así tan abierta. El periódico El Caribe hace par de días en su editorial alabó la forma como se estaba comportando el PRM y Luis Abinader particularmente, y decía que ellos estaban dando los pasos para llegar al poder, los pasos correctos. O sea, el hecho de que ese periódico en su línea editorial, que es lo más importante de todo periódico y de todo noticiario, la línea editorial, el editorial del periódico Ahí habla la voz Normalmente del director del periódico Y ellos decían eso Entonces, ¿qué resulta? Que Leonel Fernández Luis Abinader, en el discurso que pronunció hoy Frente al Congreso Le entró a Danilo y le entró a Leonel Y lo puso que los dos Han sido violadores de la Constitución Porque Leonel quería modificar la Constitución Lo mismo que, que está haciendo Danilo Leonel en su momento quiso modificarla y la modificó también junto con Miguel Vargas. El famoso pacto de las corbatas azules, porque lo que pasa es que este pueblo es medio olvidadizo. Y las cosas se le olvidan, hay que estarse la recordando. Leonel Fernández modificó la constitución con el apoyo de Miguel Vargas Maldonado, porque cuando la reforma de Hipólito Mejía del 2004, Hipólito en la reforma que hizo planteaba dos periodos y nunca más ya Leonel no iba a poder volver más al poder porque ya iba a tener dos periodos pero ¿qué hizo Leonel que buscó a este tonto de, de Miguel Vargas que no es político que es un vulgar comerciante reformó la constitución entonces habilitó y eso perjudicó a Miguel Vargas a Hipólito Mejía que no podía volver Y a Miguel Vargas ah, Y a Leonel Fernández Cuando Miguel Vargas Que hay que decirlo En su momento Miguel Vargas tuvo un gran liderato Y si Hipólito no se le atraviesa Por una torpeza de él Por el camino sabrá Dios Si Miguel pudo haber sido presidente En ese momento Y Pero por torpeza Entonces Leonel modificó la constitución o sea, Leonel no tiene moral para hablar de eso porque la modificó y quiso reelegirse con las famosas 2 millones de firmas que le recabó Felipe Bautista, porque eso hay que decirlo. Entonces, sí, no creo que Dani lo apoye a Leonel. Ya las heridas están tan profundas. Yo sí le voy a decir que yo creo, yo creo lo que pudiera suceder Después de esta llamada le voy a decir... Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Sí, buenas. Eh, respondiendo la pregunta del caballero que llamó hace unos minutos. Pero ustedes se parecen en la voz usted y el caballero que llamó. Por eso cae la misma voces. Eh? Saben que es muy probable que el próximo presidente sea Hipólito Magía. Porque danilo Medina puede apoyar la oposición para que Leónel Fernández no sea presidente. ¡Eso! En un sentido En una primera fase Puede ser cierto que Danilo pueda, Pero es que Hipólito nos gusta Hipólito está en el suelo Y más con la actitud última de Hipólito Hipólito se ha desplomado Hipólito no, no tiene como Como alzarse con un triunfo eso, eso, eso, eso es muy difícil Eso pudiera ser lo que usted dice Danilo apoyará a Hipólito Pero es que Hipólito nos gusta Hipólito está en el suelo a Binadé, en ese aspecto le lleva, le lleva la milla Hay que decirlo con toda sinceridad Pero déjeme terminar este anuncio Para yo entonces decir lo que yo creo Que puede suceder ahí Bueno señores, también este programa Llega como una fina cortesía De Constructoras y Solis Que les informa que Usted puede De los adquirientes de residencial Marto I Financiar en cualquiera de los bancos Comerciales Puede financiar ...la adquisición de sus apartamentos. Eh, ...para más informaciones... ...pase por la constructora Isoli... ...que está en la 27 esquina Rivas... ...edificio Tuana... ...teléfono 809-588-2225... ...agencia de Viaje Félix... ...agencia de viajes Félix... ...brindándole varios servicios... ...importantes... ...entre otros... ...boletos aéreos... ...reservaciones de hoteles nacionales e internacionales... ...excursiones, cruceros... ferricitas consulares... ...formularios... Eh, en la 27 de febrero, número 48, frente a frente al Parque Duarte, está Agencia de Viajes Feliz. También este programa llega como una fina cortesía del diputado Olmedo Cava Romano del Partido Revolucionario Moderno. Centro Médico Siglo XXI, el hogar de su salud, emergencias, resonancias, magnéticas, imágenes, laboratorio y otros tantos servicios, todas las especialidades... Están en Centro Médico siglo, siglo XXI Duarte 25 Esquina La Cruz Miren Yo creo Porque la situación es bien difícil Y uno predecir así lo que puede suceder Yo creo Porque las heridas entre Leonel y Danilo Y esos dos grupos Son demasiado fuertes y profundas Yo creo y, y Danilo quedaría en una situación difícil, como quiera. Danilo va a quedar como quiera, cualquiera que sea el presidente. Porque hasta Hipólito Mejía, que venga y que con una situación de querer proteger a Danilo, este pueblo, este pueblo, señores, este pueblo está revolteándose. Y este pueblo está cambiando. Este, aquí no es verdad que puede haber impunidad. Aquí las cosas van a cambiar. Aquí va a haber un antes y un después aquí ha habido impunidad y hasta ahora el pueblo ha estado tranquilo con todo ese proceso de impunidad pero eso no va a ser para siempre eso está cambiando entonces ¿qué resulta? Danilo y un grupo de Danilo cualquiera que sea el presidente van a ser sentados en el banquillo de los acusados no le quepa duda a nadie eso no le que sea cual que sea el presidente ahora ellos le podrían temer más a Leonel Fernández porque la inquina Y lo que ese grupo le ha hecho a Leonel Que le trajo a Quirino Y que le ha hecho muchísima diablura Y dicen que no hay peor eh, Como es de Fran peor, peor estilla que del propio Palo O sea, cuando son del mismo partido Bueno, ustedes vieron cómo se pelearon a Tuérez Cans E Hipólito Mejía que terminó Hipólito y el PRD expulsando a Tony Khan, que se oponía a la reelección de Hipólito. Balaguer y Augusto Lora, uno presidente de la República y otro vicepresidente terminaron enemigos. Y, y Lora yéndose del partido reformista. Y Balaguer después con Fernando Álvarez Bogar. Y Magluta con Peña Gómez y con Jorge Blanco. Fueron luchas terribles y eso ahora está peor. Lo que ha pasado con el PLD Es peor que los, lo que pasó con los otros partidos Porque el PLD Danilo Medina le metió Policía y militar al Congreso Para atropellar a sus propios diputados Los leonelistas que estaban ahí Lo atropellaron, ustedes lo vieron ¿Qué no creo que puede suceder? Y es aventurado Asegurar Yo creo que El grupo leonel el grupo de amigos que controla el PLD para debilitar a Lionel pudieran expulsarlo pudieran expulsar a Lionel y sus seguidores y que el danilismo escoja un candidato que haga un papel y, yo, y, y, y, y haga un papel ahí pero yo estoy casi ese, mire ese grupo porque ellos están divididos lo único que falta es que cada quien coja su lado. Uno se va a quedar con el PLD de trabajo, pero están divididos. Y esa gente no es verdad que van a hacer que, que nadie se engañe. No es verdad que esa gente van a ser igual que antes. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, eh, predecir lo que puede suceder. Bueno, la historia ha dicho. Sucedió con José Blanco y Balaguer, que en un sentido José Blanco prefirió que Balaguer volviera y no Maluta aunque le fue peor. Porque Balaguer lo metió preso y le volvió una porquería. Pero él temía que Manuel hiciera eso con él. Pero lo hizo Balaguer. Entonces, eh, es una situación difícil. Pero lo que sí, la reelección está derrotada. Hoy hasta Eduardo Jorge Prax. Dirigente del PRD de Miguel. Que usted sabe que Miguel llamó. De que apoyar la, la reelección y la modificación... Y Miguel Vargas incluso dijo que al único candidato que el PRD de él, que tiene como negocio, apoyaría a Danilo Medina. Y Eduardo Jorge para que se ha beneficiado del gobierno con contratos millonarios, se le ha ido bien en este, en este gobierno. Muchos millones ha ganado Eduardo Pratt. Hoy un artículo dice que por la crispación que hay, la forma tan... Eh, ¿Cómo se dice? Tan enérgicas que son las contradicciones. Y, y, y el rechazo que hay, dice él, lo admite en el artículo, el rechazo que hay a una reforma constitucional. Él dice que este no es el momento.